...en el día de ayer el Grupo de Podemos Andalucía... ...registró una solicitud de comparecencia... ...de la Consejera de Educación de la Junta de Andalucía... ...a fin de que esclareciera las informaciones... ...aparecidas en los medios de comunicación... ...sobre un presunto caso de enchufismo... ...en la Administración Pública... ...un presunto caso de haber metido la mano... ...dentro de la Bolsa de Empleo... ...de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía... ...entendemos que es grave que hayan aparecido... ...informaciones relacionadas con la falsificación... ...de documentación por parte de la Consejería de Educación... ...para presentarla y a requerimiento de los juzgados... ...pero vemos la doble vara de medir... ...del Partido Socialista una vez más... ...vemos cómo en Madrid, ante una, un caso de falsificación documental... ...durísimo, gravísimo... ...como es el de, el de Cristina Cifuente... ...el que está apareciendo en los medios de comunicación en estos días... ...se pide y se presenta ni más ni menos... ...que una moción de censura... ...aquí no se nos permite al Grupo de Podemos... ...y se bloquea en el Pleno de la Cámara... ...por parte del Partido Socialista... ...una comparecencia... ...para dar explicaciones al Pleno de la Cámara. Señor Presidente, me gustaría solicitar... ...una modificación del orden del día. ¿Qué modificación del orden del día? Nos gustaría pues, escuchar a la, a la consejera de Educación... ...a la señora Cifu... perdón, a la señora Gaya... ...hablar sobre... ...perdón, perdón, perdón... Es que últimamente es un tema recurrente y como también tiene que ver con un posible, posible problema de bueno de dudosa ver, dudosa fiabilidad de unos documentos que se han enviado a la causa judicial. ¿Sabe su señoría Gómez Corona que para que fuese incluido en el orden del día tendría que haber pasado todos los trámites reglamentarios, cosa que en el caso que nos ocupa no ha sido así. De todas maneras, es sencillo preguntar, tiene que mediar unanimidad. Hay unanimidad para solicitar... Dicha Desgraciadamente no la hay sí, y por tanto... Sí, podría simplemente porque no he visto la, el pronunciamiento de otros grupos parlamentarios, simplemente si podría decirme qué grupo Gómez no ha mostrado... Corona, señora Gómez-Corona, con que haya un solo grupo parlamentario sí, que no sí, esté Sí, sí, sí, no acuerdo? lo dudo, pero que me gustaría y, saber cuál es. Y... Doble vara de medir, el Partido Socialista haciendo una cosa cuando gobierna y la cosa contraria cuando está en la oposición. Seguiremos pidiendo transparencia, entendemos que la mejor fórmula de acabar con los casos de corrupción, de acabar con el nepotismo, con el enchufismo y con las malas prácticas por parte de los dirigentes públicos, es sin duda la transparencia. Insistiremos en esa la comparecencia el pleno el depositario de la soberanía popular andaluza merece explicaciones por parte de la consejería de educación en un asunto tan sensible